Hola, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a este mi primer videoblog, donde iré compartiendo habitualmente mi experiencias de la, mi vida diaria profesional. Comento, la semana pasada ha sido un no dormir. La ciberseguridad de los sites eh, de la página web eh, que gestiono ha tenido la culpa, porque hace aproximadamente 7 días me encontré vía las gráficas y estadísticas que algo no marchaba bien, demasiado consumo de CPU, muy poca memoria disponible, algo pasaba en el servidor. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que me estaban atacando con una botnet, o sea, eh, millones de usuarios que han sido infectados en sus teléfonos móviles, tabletas, ordenadores, que eh, de forma anónima y no consciente eh, trabajan para elementos criminales, cibercriminales que le dicen a tu ordenador o a tu dispositivo, ataca a los websites del Emilio. Y claro, pues, eh, eh, ¿qué ocurrió a partir de ahí? Eh, revisión de, de todas las páginas web, principalmente en Wordpress, actualizar a la última versión, en ese caso era la 481, eh, actualizar todos los plugins a última versión, todos los temas de diseño también actualizarlo, que por cualquiera de los tres motivos te pueden atacar de una forma bastante sencilla. Borré, borré dominios de mis servidores para que, Dominios que apenas tenían eh, uso y no tenían explicación de estar activos, corta el huello. A partir de ahí borré accesos a eh, subir archivos al, a los dominios que no necesitaba, FTP, borré cuentas de correo, borré mm, accesos a distintos paneles, borrar, borrar, borrar y eliminar el número de puertas para que pudieran acceder a mis distintas páginas web y a distintos, mis distintos proyectos online también borrado de usuario de base de datos, etc. Eh, a partir de ahí, instalación de plugin de, de, de ciberseguridad en Wordpress. Yo uso principalmente Wordfence. Eh, hay muchos muy buenos, pero ahí eh, lo, que he, lo que le he puesto de regla más interesante es que en el caso de pedir acceder con un usuario no existente, corte de cuello, de por vida a esa dirección IP con la cual me intentan acceder. ¿Qué ocurrió? Que una semana de lucha, de intentar poner eh, de barreras todas las posibles, eh, al final eh, tengo mucha mejor ciberseguridad que antes, eh, eh, lo tengo mucho mejor controlado, tengo unas estadísticas que me dicen cuándo, cómo y de qué forma me están atacando o, o intentando eh, acceder a mis proyectos, pero la realidad de lo que ha pasado que ya está la situación controlada, es que eh, ha pasado una semana, han gastado recursos de esa botnet en atacarme, no han conseguido al final acabar entrando, sí me consumían mucho eh, recursos de mi sistema, eh, eso hace que mis páginas web durante una semana han ido lentas, pero al final esa botnet, el responsable, se ha cansado de mí. Entonces, en vez de eh, simplemente comprobar si soy vulnerable, por algún motivo me eligieron como objetivo de ya por mí mi, mis proyectos y después de una semana de estar muy, muy atento, muy encima de lo que ha ocurrido, al final eh, no, no es que haya podido parar el ataque, es que simplemente eh, los recursos que le estaba consumiendo eran demasiado, han decidido usarlos en otro proyecto, en otro dominio, en otra web, y no atacarme más. No es por mi maravilla y Dios mío, qué bueno es el, el Emilio en ciberseguridad, no. Sí, he tenido que sepulgar un área, el de ciberseguridad, que llevaba tiempo sin practicar, que siempre me encantó, pero que eh, básicamente se han aburrido de mí. Por eso eh, ahora puedo contar estas palabras. Mm, tengo mucho mejor, mejor, más ciberseguridad mucho mejor controlado, lo cual siempre vendrá bien. Los proyectos de Arimo y las gráficas están muy estables y muy controladas, perfecto, pero menuda semanita. Así que con esta con esta situación de perder el sueño por la ciberseguridad de mis proyectos online, eh, inauguro este primer eh, videoblog. Eh, si os gusta, un like, comentamos en redes sociales y seguimos charlando y por supuesto nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.